El amor es una cosa maravillosa Con olores a rosa que en mi mente se posa Hey, ¿qué tal, caro, parceros? Me encuentro aquí con los Brokeel del Sistema Solar. Bienvenidos, muchachos. Con toda, con toda. Con toda. Desde la zona estelar berbenáutica. Vaya. ¿Desde la NASA también? No, la NASA no tiene nada que hacer en la zona estelar verbenáutica. No, nada que hacer. ¿El ¿Planeta favorito, entonces? Todos los planetas que nos hagan bailar. ¿Hay ¿Hay un planeta favorito? Ah, el, planeta, el planeta de la rumba a hacerle improvisa challenge Sistema solar versus Camilo Cuervo ¿Están preparados? Entonces, esto es muy fácil Vamos a decir a Kravitz que nos dé un tema Una palabra amor, desamor, despecho Y vamos a improvisar sobre esa palabra Ustedes contra mí ¿Listo? Yo soy al menos rapero Pero cuando me taca pues yo me pongo mero Te Hablo del amor y del corazón el amor una palabra muy sexy misteriosa Le queda muy bien a la chica deliciosa, exitosa Ahora voy con el del gorro que está bien Pero ay. el del gorro pide socorro Para aprenderte simplemente echate un chorro Aquí en el amor de Roma Vamos round two, round two Estamos rumbeando con Sistema Solar En una rumba muy abismal Con Camilo Cuervo Sigue mi parcero, el de la gorra Que él no se asoma y está asustado Papi, bótame la rima, ploma Rumba, rumba, la palabra que suena Pa' que vea que la vaina está buena Rumba, rumba, no te pases Porque te puedes ir pa' la tumba Vamos Lo que me ponen de mal humor es cuando hablan de desamor, te lo digo compa, no te juego, mira con el desamor no veo. Esto me acuerda al príncipe del rap, así que yo te voy a improvisar, él me lo dijo tal para cual, él cree que yo no soy rapero, pero quiero decirte que de desamor yo no muero, por eso te digo que me fui del beat, quiero que me maten más Big box. Ah, vamos a hacer música hasta que se acabe el mundo y nos vamos, se te va a dolar, chao. Ah.